¿Eres responsable de una pyme, emprendimiento o startup? Te acerco a la posibilidad de tener servicio de coaching para que los proyectos que tienes en mente logres mayor claridad, posibilidad de concreción y por sobre todo tu bienestar. Esta opción, que anteriormente estaba disponible solo para grandes empresas, es posible aplicarla a proyectos personales o grupales. No requiere de grandes inversiones de capital. Porque este servicio se diseña en base a las necesidades y posibilidades tuyas o de tu equipo. Espero te interese esta propuesta y con gusto atenderé sin compromiso tus consultas.